Hay un elemento central en este debate. Hay que echar al PP. Hay que derrocar al Gobierno del PP. Un Gobierno que está a punto de llegar al caso número mil. A mí esto me recuerda los carteles aquellos de «Bienvenido turista un millón» que ponían en los aeropuertos cuando llegaban los extranjeros y las extranjeras a nuestro país. Pues ellos están a punto de llegar al imputado número mil. Bienvenido al imputado número mil. Es una situación escandalosa. Por lo tanto, es una situación de emergencia. Y si el esfuerzo que podamos hacer para echar a Rajoy puede tener continuidad en la propuesta que otro grupo político, con más representación que Podemos en el Parlamento, pueda liderar, a mí me parece razonable que demos un paso atrás, siempre que esa propuesta lleve un contenido programático que nos parezca lo suficientemente sólida como para plantear nuestro apoyo a una moción de censura. El Partido Socialista tomó una decisión, sus bases han tomado una decisión que tiene una connotación política clara. Yo creo que Pedro Sánchez tiene ahora mismo que dar respuesta a esa llamada. Y nosotros estaríamos dispuestos a segunda esa llamada, como digo, siempre en un marco de entendimiento sobre propuestas programáticas que fueran detrás de esa propuesta de moción de censura que pudiera encabezar el Partido Socialista.